Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a este su podcast favorito La Voz del Pueblo MX Este es un programa especial amigos, ya se viene el cierre de año Y vamos a hacer un excelente programa para conmemorarlo Saludo con mucho gusto a mi partner Néstor Velázquez, buenas noches Néstor Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a la edición navideña de La Voz del Pueblo, en verdad que antes de todo eso eh, y darles como un spoiler de lo que se va a tratar, quiero mandar saludos a toda la banda que se ha suscrito a XHT web y a La Voz del Pueblo en TikTok, en todas esas cosas, estamos llegando a unos números impresionantes, todavía este, YouTube ni siquiera nos ha dado las estadísticas de tan enormes que están siendo los números, pero muchas gracias por suscribirse, en verdad que mientras más nos ayuden. Compartiendo y repartiendo estos videos, pues mucha gente más va a poder llegar a... O sea, vamos a poder llegar a mucha más banda. Y eso se logra solamente con su ayuda. Y pues no bailamos, no bailamos, no somos guapos. Somos hombres y géneros de mediana edad. Y eso que nos favorecen ustedes viendo nuestros programas, nos favorecen ustedes dejando sus comentarios. Pues créennos que es muy halagador. Porque al no bailar, al no ser guapos, al no traerles humo y cosas así pues quiere decir que nuestros esfuerzos en traerles contenido de calidad, contenido que realmente les esté apoyando, les sirva de algo para la conversación, para el, el cotorreo con los cuates, pues nos está ayudando bastante también a nosotros a seguir platicando de estas ondas semana a semana, así que vamos a empezar esta edición navideña, muy de mi desagrado la edición navideña, yo, yo, yo soy el Grinch, Grinch Soy una especie de Grinch, techno Grinch o lo que sea, pero vamos a darle flujo a este episodio navideño porque... Pues ustedes van a estar ahí en la cena y yo odio ese periodo entre la cena y la tarde, o sea... Ahí tienes a la esposa, a la mamá, a la comadre, a la suegra, todas preparando de almorzar y... ¿A qué hora está la comida? O sea, nadie come en Navidad hasta las 12, 11 de la noche... Pero vamos a hablar de eso paulatinamente, paulatinamente de eso vamos a hablar, así que gracias a todos, gracias por estar en esta edición navideña, y pues no hay otra cosa hombre, ¿Qué van a ver otra vez el Titanic, claro que no, gracias por estar aquí en la edición navideña de La Voz del Pueblo. Así es, excelente introducción mi estimado Néstor, pues para allá vamos amigos, que es qué específicamente el tema de este programa, es eh, analizar estas fiestas, de diciembre, la Saturnalia, como le conocían los romanos, que es donde se supone que comienza toda esta historia, y bueno, vamos a darle que ya se viene la cena de Navidad. Eh, en específico, pues, ¿qué es esto, amigos? Eh, es una tradición más eh, adoptada en específico en eh, casi el resto del mundo. Parece que por lo menos el 40% de la población mundial tiene esta celebración. Sí, sé que suena muy bajo, pero los chinos, por ejemplo, tienen otro tipo de festividades. Así que como representa una gran cantidad de la población mundial, pues no se sorprenden con estos números. Realmente es, es más del mundo anglosajón. Eh, este tipo de, de festividades ya se ve en parte de Europa, pero en específico el continente americano y solamente una parte de Europa y el norte del planeta usan este tipo de tradiciones que se han vuelto alrededor de los años pero qué pasa eh, la navidad es Santa Claus de la Coca-Cola que nos vendieron hace unos años eh, la navidad es nada más regalar eh, corbatas feas y suéteres ridículos a la familia la Navidad es pelearse por los terrenos en la cena, como dice mi estimado Néstor. No, la mm -hmm. Navidad se ha convertido en muchas cosas más. Eh, por ahí eh, vamos a empezar primero con el punto de vista de Néstor, que es el Grinch, de la voz del pueblo. Va a hablar eh, en un principio al respecto de estas tradiciones que, que fueron evolucionando de esta manera, no sé si natural, pero eh, fueron evolucionando de tal forma hasta llegar a, a lo que conocemos el día de hoy. Adelante, Néstor. Bueno, todo se remonta a la era de los picapiedra. Los picapiedra, pues, festejaban la Navidad de una forma muy extraña. No, no creo que no. Vamos a ponerlo en términos de evolución y biología humana, otra vez volvemos siempre a la parte tangible de todo esto. Primeramente los protohumanos cuando pasan del simio al humano como somos hoy en día, pues ellos no eran campesinos, no eran ganaderos, no, eran... no ellos iban a un lugar, en ese lugar había comida, había venados y cosas así para cazar, y una vez que se lo terminaban, vámonos. Y vámonos a dónde? Siguiendo las estaciones. Venían ellos sobre la prosperidad de la primavera, después de la prosperidad de la primavera, seguían al caluroso verano, iban siguiendo todo este flujo que las estaciones tienen. Ellos se dan cuenta que no siempre está el flujo de las estaciones constantes. Entonces empiezan luna llena, ah, luna llena, sí. ¿Cuántas lunas fueron? 12 lunas, perfecto, se ve ese puntito blanco que se ve en el cielo, hay que, hay que seguirlo. Durante todo ese periodo, los humanos empezaban a preparar la cosecha, las siembras, eh, practicaban darle de comer a los animales, al ganado, etcétera, etcétera. Y a finales de los periodos, aproximadamente 12 lunas, 12 lunas llenas, venían más o menos como diciendo, perfecto, esta semana se cosecha todo. ¿Por qué esta semana? Porque si nos esperamos una semana más, viene la helada. Notemos ahí la coincidencia con lo que conocemos hoy en día. La helada, diciembre, el, el otoño, todo ese tipo de cosas, entonces... Si ellos no cosechaban en ese periodo, esa, esa, ese producto se iba a perder, se iba a perder el grano, se iba a perder todo Y desde luego la parte que es comer carne y eso también se iba a perder Entonces ellos preparaban esta celebración cuando Saturno aparecía al lado de la luna Ustedes observen la luna llena, al ladito aparecen tres este, estrellitas que, que se mueven Si observan durante más o menos 15 minutos van a, ver una, van a ver a la más brillante, es Venus, la que sigue es Marte de este lado Y atrásito está Júpiter y Saturno Saturno es el que va, si ustedes lo ven durante una media hora más o menos van a ver que Saturno avanza y se regresa en un periodo de, de tiempo, o sea es algo muy bonito lo que pasa con Saturno, cuando todo esto evoluciona las civilizaciones empiezan a, ahora sí dice a ver Roma empieza a explicar todo con dioses porque no hay forma de explicarlo, no sabemos cómo pasan las cosas, ah pues Saturno es un dios que está ahí arriba, va y viene y cuando él está ahí nos, nos avisa que debemos cosechar y aquí es donde empieza la parte de la Saturnalia, ellos tenían este periodo en el que tenían que hacer la cosecha las uvas preparaban vino preparaban toda la comida que se, te, que se había preparado durante el periodo de cosecha y ahí viene la festividad entonces dicen ellos ah, pues qué bonito está esta festividad y durante mucho tiempo así, así ocurrió cuando los romanos llegan a la, al área de conquistar belén y judea y todas estas áreas ellos en ese momento no tenían toda esa parte Tenían otras festividades, la famosa Pascua, que es la preparación de la cosecha para la próxima cosecha. Ellos no, ellos no celebraban el final, sino celebraban como el principio del de ciclo para la próxima cosecha, que para la próxima siembra que empezaba entre abril y marzo. Estas cosas nos hacen algo de sentido porque las podemos asociar con cosas como la Semana Santa, las próximas vacaciones. O sea, nosotros ahorita ya no estamos pensando en las vacaciones de ahorita, sino estamos pensando en Semana Santa, porque ya viene el próximo puente. Lo mismo ocurría en esa época Llegan los romanos y están toda esta zona Y tratan como de emparejar Las creencias, mira esta se parece La Pascua, la Saturnalia Pues festejemos todos juntos Eso, eso es parte del Inicio de la romantización De la Navidad en la que todos tenemos, todos tenemos Que ser buenos hermanos porque es Navidad Es el cumpleaños de Diosito Pero no, o sea, lo que estamos viendo en este punto Es una coincidencia De festividades ancestrales y tiene cierta, cierta parecido a lo que vivimos hoy en día cuando nos dan el aguinaldo a, a final del año, a final del año fiscal es decir que todo lo que estuvimos chambeando a final del año se hace el corte, cuánto salió ah, sí, aquí está para el aguinaldo, aquí está los bonos etcétera, etcétera, más o menos es parecido cuando Jesús Cruz es este, sometido a, a la crucifixión romana pues todo esto queda como en el limbo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Roma se enoja con Judea, los hace pedazos, les sale las cosas, no pueden volver a sembrar en sus tierras y se vuelve todo un relajo. De repente, uno de los emperadores empieza a dar cuenta, oye, está re buena esta onda que traen los cristianos. Hay que tratar como de emparejarla porque de este lado se nos están rebelando. Acá en el norte de, de Roma, de Italia, también tenemos rebeliones, pero todas coinciden con que creen en que el Hijo de Dios y Jesucristo y todo eso, y está muy bueno. Hay que ponerle como tantita jiribilla ahí. Pues sí, a ver, vamos a ver. Y el emperador romano dice, ¿saben qué? Está bien padre su de esa cristiana. A ver cómo funciona, ¿no? Pues que los santitos... Perfecto. A partir de hoy Roma y todo el imperio romano es cristiano. Santo, católico, romano y apostólico. ¡Amen! ¡Amen! Amen. Ya no se llama Saturnal y ahora vamos a celebrar la natividad. La natividad de Jesucristo. Pero resulta que los hechos históricos nos dicen que Jesucristo nació aproximadamente en abril. Entonces no coincide... Ni la fecha judía, judeocristiana, con la fecha de la Saturnalia, y dijeron, ¿por qué en la Saturnalia? Porque somos Roma y nosotros mandamos, entonces, la forma en la que pusieron a todas estas tribus paganas, a todos estos salvajes, según ellos, por no creer, no pensar lo mismo que ellos, era hacerlos coincidir con las fechas de cosecha y decirles que en ese momento es cuando todos somos más buenos, los mejores sentimientos afloran y no va a pasar nada malo porque incluso Quetzalcoatl aquí en México desciende a través de un árbol en el Congreso y nos están mostrando que todos somos muy buenos. Entonces, si tomamos en cuenta que todo este periodo Roma utiliza la fe judio-cristiana, la fe católica, todo esto que hace pensar a la gente que hay un ser superior, etcétera, etcétera, para controlarlos y para tenerlos eh, pues en cinta. Y pórtate bien porque si no, no hay regalos en Saturnalia. Y si te portas mal en Saturnalia, no vas a ser partícipe de la cosecha. Ah, bueno, sí, sí, ahorita ya en la era moderna, pues es el aguinaldo, ¿no? Ya no te va a traer nada a Santa Claus. Vamos a pasar por ahí. Pero ese es el origen, ese es el punto crucial en el que de repente alguien dice, ¿pero por qué en Navidad? Pues estamos en Argentina. En Argentina ustedes este, saben que, por ejemplo... Eh, las, las temperaturas no son iguales, en Argentina en estos momentos es verano, imagínense una blanca Navidad en Argentina raya en lo ridículo, ya sabemos de dónde viene esta festividad, de dónde viene este ánimo tan maravilloso de dar y de recibir regalos en Navidad y que los abrazos y que todos somos buenos ¿por qué? porque el Imperio, el Imperio Romano dijo que a partir de esos años, del primer año en el que se va a considerar que es el año desde que la religión católica va a mandar pues es cuando nace este hombre tan bondadoso, este hombre que nos trajo el amor al prójimo, este hombre que, que dice que los humanos somos tan idiotas, que no podemos ser buenas personas y decir buenas tardes, buenos días, no robar, no matar, no nada de eso, tuvo que venir Jesús Cruz para arreglar esta onda. Y ahora que Jesús Cruz ya nos dijo que este, so, seamos buenos, pues Roma expa, este, empieza a esparcir esto por todas partes, porque después de, de que ocurre toda esta parte de la crucifixión, y toda la parte mitológica, pues ahora Roma empieza a ver el negocio, porque sea ve ah, qué bonito está esta onda! La gente nos deja dinero, no tenemos que pagar impuestos, ante los reyes, ante las coronas, ¿por qué? Porque son donaciones, son diezmos, es el 10%, ¿cómo te voy a dar un 20% de un 10%? O sea, prácticamente me voy a quedar con todo. Entonces, la religión en sí se asume como manda más de este proceso festivo. Si nosotros consideramos que para nosotros la posada es juntar a un montón de gente y darles cervezas ahí, va como perdiendo esa onda pero no es así, sino que viene desde el punto de vista festivo. Más para acá, después de que ya sabemos que Roma viene, nos tocan los españoles ahora, ¿no? Cuando llegan aquí, los españoles traen toda esta onda. Ah, sí, mira, la Navidad, etcétera, etcétera, el arbolito, la corona de Adviento, porque son cuatro sábados antes de la Navidad. Se pone una, Ustedes han visto estas roscas que se ponen en las puertas. La gente las compra, las pone en su mesa, pone cuatro veladoras, que son las cuatro estaciones, pon, las enciende, y ya que las encendió, en ese momento rezan alguna, algunas este, oraciones y así durante cuatro semanas antes de la Navidad. Esa es la corona de Adviento. Para nosotros los Mexas se nos hizo como muy complejo eso de la corona y el arbolito y a quién le creo. Pero cómo sé que sí nació este señor Jesús Cruz, cómo sé. Y de repente ellos dijeron, no, no, no, este mira... Eh, Así como vienen desde lugares lejanos, vienen y, y, y llegaron a una casita y había borreguitos, y había este y el otro, esa, esa es la representación. Ah, ok, pero cómo lo veo, ¿no? para nosotros, para nuestros antepasados prehispánicos, ellos prácticamente tenían que ver las cosas como para medio creerlas y entenderlas. Ellos eran muy de si no lo veo, no lo creo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tallaban estas figuras del famoso nacimiento y las demostraban en esta época y por eso tenemos nacimientos hoy en día. Esta cosa se ha convertido en un revoltijo de ideas, en un revoltijo de tradiciones que decantan a lo, hasta lo que conocemos hoy en día. Si no te portas bien, no hay regalo. Oye, pero es que Santa Claus te está viendo. tiene Santa Claus, ¿no? Es que Hemos hablado mucho de Santa Claus, ya hablamos de Jesús Cruz. Jesús Cruz fue el que nos puso no, que seamos buenos, que nos abracemos, que queramos, que no. Ah, ok, ahí nace. Y a lo largo de todos estos años, como en toda la masificación que ha tenido todos los elementos comerciales que hemos estado viendo a lo largo de la voz del pueblo, siempre hemos estado hablando, todo tiene que ver con vendernos algo, todo tiene que ver con retacarnos una idea en la mente. ¿Qué fue lo que hicieron los romanos? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, para meter esta idea del Santa Claus. Santa Claus era un servicio, un servicio de la madre Rusia, de la madre Rusia zarista. El rey de Rusia, el zar, Decía que no quería ver gente pobre durante las festividades del fin de año Y enviaba a un grupo de personas que iban en un trineo E iban recogiendo cadáveres En Rusia se usaba el hashish, Entonces estos cuates se, se, se tomaban su hashish, Empezaban como a alucinar y de repente veían Que venía el caballo volando con un cuate Que les daba carbón o se los llevaba Imagínense que se los lleva, se los lleva un fulano ahí en un trineo Mientras están alucinando y entonces empezaron a expandir la idea de que como tenían esta proto-cristiandad en la mente, había una persona santa, había una persona mágica que venía en esta época y les daba carbón, les daba abrigos, les daba ropa, eh, y si se portaban mal, se los llevaba. Entonces, cuando estas ideas llegan a Roma, dicen, ¿cómo se llama ese señor? Uh, se llama Nicolás de Bari. Ah, es San Nicolás. San Nicolás, y conforme van... Este, revolviéndose los lenguajes, termina convirtiéndose en Santa Claus, San Saint Claus, porque cuando pasa, de los, pasa entre un imperio y otro, esta tradición pasa del romano y después pasa hacia los ingleses y de los ingleses pasa hacia los otros imperios que se fueron formando, el imperio belga, el imperio español, todos los imperios que se fueron formando a lo largo de la historia fueron heredando estas ideologías, fueron heredando estos temas. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a un imperio, el pretexto era imponer la religión católica. Bueno, no imponer, sino evangelizarnos, eh, dejarnos esta libertad, esta eh, civilización como herencia a las futuras generaciones en la que ahora somos todos muy buenos, ¿no? Porque sin, sin estas intervenciones, pues no hubiéramos podido nosotros hacer nada prácticamente. Entonces, Nicolás de bari pues, pasa de ser el servicio ruso que pasaba y recogía a los, a los borrachos, se los llevaba o les dejaba carbón a la gente pasó a ser un santo, había un, toda una patrulla en Siberia, en Rusia, en Moscú, se dedicaban a eso, y cuando estos cuates empiezan a definirlo, a difundirlo, es que hay un cuate que viene en Navidad y viene volando en un caballo, entonces pues todo, todo se empieza a tergiversar, porque para como tal los caballos en Rusia no hay, pero hay renos, y hay, hay este, documentos donde los renos, la gente en Rusia los domestica y los trata como si fueran caballos, entonces... Quien fue difundiendo estas ideas, pues a lo mejor le fue metiendo de su cosecha, tal y como estamos platicándoles ahorita, nosotros hemos leído estas cosas, hemos visto videos, hemos platicado de esto, y ahorita como estamos haciendo el resumen, pues es prácticamente como va a pasar a las futuras generaciones. Cuando Nicolás de Bari es ascendido a santo por el imperio romano, por el imperio inglés todos ellos, tenía una forma así como de un duendecillo, como verde, como cosas así, y así aguantó más o menos unos 300 años. Santa Claus pasó de ser una figura medio abstracta, medio etérea, a un señor con una barba gigante, después dicen que lo hicieron este arzobispo o algún este rango alto en la jerarquía de la iglesia, con uno de esos gorritos así, y su báculo con una cruz arriba, y de repente no había una figura de Santa Claus como tal. O sea, imagínate que Santa Claus es algo abstracto, no sabes si es un viejito barbón, o es un duende, o es un... San Jeff se me figura, ¿no? Como, como es ruso, San Jeff de Rusia de Street Fighter. Entonces, no, no sabíamos cómo definir a Santa Claus, pero esta figura la venimos heredando año con año. No sé si han notado que cada que hay un comercial donde habla Santa Claus ya ni siquiera se ríe jo, jo, jo", se ríe jo, jo, ja", y ya no le sale igual. Generación tras generación Santa Claus viene evolucionando, viene modificándose su, su forma de verse. ¿Dónde nace el Santa Claus que conocemos hoy en día? Para 1931, ...de Coca-Cola Company... ...toma esta figura de bondad... ...toma esta figura de magia... ...toma esta figura de... De, pues de frescura... ...porque Santa Claus viene del Polo Norte... ...porque allá está muy fresco, hace mucho frío... ...¿y qué hay más fresco en el mundo que la Coca-Cola? Yo prefiero la Pepsi... ...pero bueno, ¿qué hay más este, fresco en este mundo? Pues la Coca-Cola... ¿Ah, también... ...entonces, pues Coca-Cola dice en 1931... ...¿saben qué? Santa Claus es nuestra figura oficial... Santa Claus no es una marca registrada de Coca-Cola Company, es una especie como de arreglo para poder mostrar eh, cada año que Santa Claus toma una Coca-Cola. Fíjate, si Santa Claus tomara tanta Coca-Cola, padecería de una diabetes muy severa. Nadie ha pensado sí, en eso. Ya se hubiera muerto, yo creo, hace rato. Sí, que sí, yo creo. La cafeína, un paro cardíaco también, o problemas de renales, seguramente. También todo el ejercicio que le demanda cargar tantos regalos ya le hubiera generado un derrame cerebral o, o cosas más extremas con, con la exposición a la interperie no a esas alturas que van los bueno los trineos y la nieve sí, ¿no? el trineo va arriba y arriba ya no hay oxígeno respirable porque qué es lo que pasa ¿no? los pilotos de que alcanzan esas fuerzas gravitacionales tienen que llevar su máscara Santa Claus alcanza, no sé, creo, leí por ahí que eran casi 30.000 mil kilómetros por hora, de, de, ay, en de la torre, para empezar a volar casi la velocidad de la luz, imagínate una aceleración, acelerar, acelera la combi, acelera el microbús y sientes así de, ay, tan hijo, ahora <risa> imagínate esa aceleración, yo creo que Santa Claus ha de tener serios problemas, este, ocios, o, o de, o que la gravedad le han causado, entonces, la Navidad, hoy en día, en realidad es una especie de pretexto, de una herencia de creencias y celebraciones ancestrales que utilizan las corporaciones para seguirnos vendiendo cosas. Vamos, no nos obligan, o sea, no, ya, cómprame, porque si no te voy a meter este. Un severo. <ríe> así es así de como de un balazo, pero qué bueno que está censurado. ¿no? Entonces, es, la Navidad es como para decirnos: compra, compra, compra, compra. ¿Y por qué en esta época? Porque en esta época. Pues tenemos el cierre del año fiscal, tenemos los bonos, tenemos los aguinaldos, tenemos la, las personas que están acostumbradas a ahorrar a lo largo del año, más o menos hacen su plan y como por estas fechas retiran esa lana. Las personas que tengan la bendición de tener un bono de... ¿Cómo se llaman estas cosas en las que ahorra? Pues la, aguinaldo, caja de ahorro. está la caja de ahorro. Las personas que tengan esa facilidad, que tengan esa prestación de la caja de ahorro, para estas fechas tienen un dineral, o sea, ¿por qué? Porque hay empresas que, por ejemplo, te dices, voy a ahorrar el 10%, y la empresa te pone otro porcentaje, entonces, a final de año, si tú ahorraste 10 mil pesos con los intereses que generó la empresa, te va a dar, no sé, 15 o 20, a lo mejor te lo duplica, entonces, todo ese tipo de cosas es como la celebración de la Saturnalia, que eso no es otra cosa más que repartir las cosechas, repartir las ganancias a final de año, ¿por qué a final de año? Porque a final de año... A lo mejor hoy en día los este, campesinos ya no somos este, ganaderos, que a final de año hacemos la cosecha y todo ese tipo de cosas, pero en estos momentos ya lo hacemos de una forma más fiscal, de una forma más tangible. Si ahorita estamos obteniendo este recurso adicional, que es un recurso por el que trabajamos tan duro todo el año, a mí me molesta mucho que este recurso se vaya a perder en una cena o en unos, o en unos regalos para los chamacos, porque le compras un Power Ranger, un Jimán al chamaco y lo rompe, ni siquiera llega al 6 de enero. Entonces, sí se siente feo esas cosas, o sea, el, el grinchismo como tal que acaban de escuchar, pues básicamente es en, en algo sólido, en algo tangible. ¿Por qué? Porque aquí en La Voz del Pueblo nos hemos esforzado por decirles: cuiden su lana, cuídense a ustedes, cuiden esto, échenle. Este. No queremos caer en el echaliganismo, pero sí, sabemos, sí queremos que sepan que hay como de dónde agarrarnos y de dónde aferrarnos. Entonces, todos esos son, o sea, todo eso realmente es como una especie de engaño. Es algo que, que, que ciega, que, que, y pues sí, porque, porque cuando empezamos con esto? Cuando somos niños, a nuestros padres, nuestros abuelos nos lo van inculcando, ¿no? Quien vea esto va a decir, ¿qué, qué perra infancia tienen sus hijos de este pobre cabrón? Sí, cara, te van a decir, ¡uh, perdón! Como salen los regalos de tu bolsa, casi casi te van a decir. Sí, trae de, de Santa Claus, ¿eh? Pero no, amigos, bueno, realmente este es un... Es una forma de documentar lo que realmente muchos nos preguntamos antes. Todos sabemos que eh, es muy romantizado, como bien menciona acá, estimado Néstor, este tipo de festividades y muchas otras más dentro del ámbito sociocultural. ¿Por qué? Pues eh, una parte sí es por control, como bien lo mencionas. Tanto la religión como este tipo de festividades en específico generan una sensación de control dentro de la población. No sé qué diría aquí Diego Rusarini, citaría libros extraños de, de algún autor incomprendido, pero en palabras terrícolas y menos mamadoras, digamos que se romantizan ¿no? muchos de este tipo de sistemas de control y que terminan siendo tradiciones a lo mejor que nada más seguimos, que son incomprendidas. Ahí está, mira el arbolito, para que se vea también el ambiente navideño. ¿no? Digamos, ya tenemos 40 años eh, y apenas recientemente nos enteramos porque esta información era como, como sacrilegio antes ¿no? de, de conocerla, de saberla. Pero hoy día pues ya tenemos mucha documentación, mucha información al respecto. Eh, el sistema de control principal pues es para los menores en específico, que es eh, la promesa de un juguete. Los juguetes antes eran muy caros, ahora ya es un bien de consumo común. Creo que todo el año hay juguetes ya en las tiendas de autoservicio. Antes realmente nada más los veías a final de año pero ahora ya pues, la sección de juguetería todo el año te surte de, de este tipo de línea de juguetes. ¿no? Niños y niñas están adaptados para recibir este tipo de presentes por pues, haberse portado bien supuestamente en el año o ya en los últimos días o, o semanas que saben que van a recibir algún tipo de prestación por esa capacidad de mantener el orden dentro de la casa o mantener unas calificaciones aceptables dentro de la escuela. ...pues van a ser premiados con esta... Eh, ...con esta prestación, ¿no? Que muchos padres les dan... ...que es regalo de juguetes en Santa Claus... ...muchos le dicen todavía regalos del Niñito Dios... ...otros le dicen... Eh, ...ya después viene el 6 de Enero que es de Reyes... ...que es otra cosa igual... ...mucho del tema mexicano... A mí me decían antes como que para no darme regalos en Navidad que el Santa Claus era gringo y que ahí no tenía jurisdicción aquí en México y por eso no me tocaban juguetes. Pero en, en, en el tema de los Reyes Magos pues es exactamente lo mismo. Digo, si hay una mezcolanza ahí de tradiciones, muchos de nosotros yo me considero ignorante hasta cierta etapa de mi vida al respecto de estas tradiciones, pero pues le venimos entregando esta información amigos para que ustedes la conozcan. Ustedes ya sabrán qué hacer, si deciden permanecer con este tipo de romanticismos, de fábulas, cuentos o adaptaciones caribeñas a las, a las costumbres de otros países, pues eh, también está en su derecho, no le estamos diciendo para nada que deje de celebrar lo que usted quiera en estas fechas, usted sabrá lo que hace con su tiempo, su dinero, pero... Pues si usted estaba esperando una señal o algo que diga Diosito, mándame una señal para no gastarme mi dinero este año, aquí está este video. Aquí está, comentarios, todos respaldados. Obviamente usted puede encontrar un montón de información al respecto de estos temas. Y pues eh, vamos ya encaminados al tema de la actualidad. Y hasta aquí, es una costumbre que yo creo que por lo menos, eh, si sí me atrevería a decir, el 80% de los mexicanos festejan. Y como lo hacemos, pues lamentablemente haciendo consumismo, eh, afortunadamente para los patrones y los que tienen venta al respecto, pues es una bendición estas fechas que sube el consumo de estos dispositivos que son eh, pues muy raros de distribuir en el resto del año, ¿no? los juguetes que se regalan solo en Navidad y en fin de año o en los cumpleaños de algún niño. En verano también, cuando es el cierre de cursos, se acostumbra mucho que nos inundan de juguetes en la televisión, en ah, los regalos. Exacto. Y... Pero la Navidad es como el más aliciente por la parte de, de la ilusión de, de que tienes al niño sometido, controlado, de portate bien porque te está viendo Santa Claus. Ay, la madre, ¿dónde? Está, está feo. O sea, y, y muchas veces, ajá, o sea, hay canciones de que Santa Claus te lo ve todo y te ve y sabe, <ríe> y no sé qué. Entonces crece Creces los primeros años de, de esta ilusión, es como una, no sé, es como un arma de doble filo. No voy a decir, ay, es que yo, no, o sea, yo también fui niño y también crecí con esta ilusión de Santa Claus. Y un, un, un año, me acuerdo que empecé a jugar con unas cosas que encontré, que parecían estrellas niña Ya iba yo a cumplir como ocho años, nueve años más o menos. Empecé a jugar con unas cosas y antes de la Navidad, todavía, antes de la Virgen de Guadalupe, todavía la celebración, rompí una maceta, rompí algo, ¿no? Y dije, todo, todo mi año se va a ir porque mi abuelita me va a decir que Santa Claus ya valió más. <risa> fue, fue una cosa de, de, de miedo, porque sí decía yo, o sea, acababa de mi mamá de revisar mis notas, ¿no? mis calificaciones. ¿Qué tanto puede ir mal un chamaco en cuarto o quinto año de primaria? Tercero o cuarto año de primaria. Uh -huh. O sea, no iba mal, ¿no? o sea, Ay, sí, que bueno, pudo ocho o nueve, ¿no? Porque aparte yo era un ex madre en la primaria. Entonces, <risa> ay, bueno, sí, ya, ya, ya, ya no fuiste tan malo. Ah, qué bueno, las tablas de multiplicar sí, sí, sí, tanto, eh, perfecto, te va a traer Santa Claus lo que, lo que le alcance, ¿no? Lo que pueda, porque si sí viene Santa Claus. Y esa ilusión y de repente por alguna cosa rompí una maceta y era de, la madre! ¿Qué hago, no? Y, y, y algo crucial en estas presiones es que aprendes como a mentir de que, híjole, la maceta, sí la rompí, recogí rápido la maceta, la amarré, la eché al costal de la basura y pasó el de la basura y yo solito saqué la basura y yo barrí y de repente me ahorita y me falta una maceta de rana no no es cierto ay, es que están todos bien entonces qué fue lo que pasó la presión era tanta que ¡pum! me salí o sea algo que de, de, de, de, de cierta forma ese tipo de cosas no lo no lo mentalizas o no lo piensas como niño de para que no me digan para que no sí yo sí, sí, al momentito incluso como niño yo me recuerdo que quien lo rompió sí fui yo que no sé qué no y asumías las consecuencias, pero cuando ya dices, ¡ay, no! No es otra cosa más que cuando te están presionando tanto, ¡pum! te sales, o sea, te rebelas rápido. Entonces, sí es como un arma de doble filo presionar tanto a los chamacos, o sea, nada más es de, de presión, Sí, sí, me estoy portando bien, y ahí tienes a los huecos todos estresados, a los chamacos ahí todos estresados de que ya se portaron mal o no están pensando. ¿Por qué? Porque no queremos, o bueno, no querían en aquellas épocas, en aquellos tiempos, no querían que nos que nos saliéramos del redil tan, tan, tan rápido. ¿no? Hoy en día es un poco más sencillo porque, ¿qué dice la doña? Te Toma, mi hijo, el celular, ahí ponte con el Candy Crush y el Fortnite y todas esas cosas. Y el control ya no es tanto como desde ese punto de vista. Y entonces, al chamaco, por ejemplo, ya no lo ilusionas con una parte de que va a venir Santa Claus, y va a venir todo eso, porque, pues, a final de cuentas, todo eso sale ahí. ¿no? Entonces, es bueno que no haya como ese control, pero también, o sea, es un arma de doble filo bastante peligrosa, que es lo que ahorita queremos nosotros decir, a pesar, además de que todo lo que ya, ya escuchamos, de que Santa Claus, que no sé qué, está feo que el control se base en la ilusión de algo que vamos a tener que dejar en eh, la carencia. O sea, un chamaco no tuvo un juguete, vamos a ponernos en unos niveles, en unos estratos bajos, un balón de fútbol, no lo tuvo todo el año, y la única forma en la que tiene es esta onda en la que se estuvo portando bien fue a la escuela, etcétera, etcétera, hasta diciembre. Y esa parte de la ilusión es como bonita poder obtener eso, pero ¿qué pasa si no? O sea, ¿así me entiendes? Que digas a Santa Claus y que no sé qué, y el chamaco estaba bien ilusionado con su balón de 300, 400 pesos, que cuestan algunos balones este, de alto desempeño. Y en lugar de balón de ese, le traen unos calcetines de Bob Esponja. O decir, Entonces, la traición de hermano. Eso es una, entra como de, ah, oh, traición, no sé qué, no es la, lo que yo quería, y no sé qué. Ya no tiene ningún sentido, no. La parte bonita, la parte como mágica que quisiéramos nosotros como impulsar es de, eh, toda esta onda no es como, si no es como del esfuerzo que hayas hecho, que hayas logrado, Vamos, no es algo que, digamos, es como para controlarte y estar de quieto. No, no, no, te portaste bien, sí, trabajaste, sí, aprendiste, sí, qué bueno. Vamos a preparar una cenita un poco menos ostentosa, porque a lo mejor no hay recursos, o un pollito rostrado, algo que no se haga cotidianamente, algo que no sea del diario. Y entonces celebramos, no tanto a Jesús Cruz, el cumpleaños de Jesús Cruz, no tanto la Saturnalia, no tanto de eso. Festejamos el hecho de que terminamos nuestro periodo del año, Estuvo, fue un año difícil, fue un año, pero canijo, después del... Fue el 2020 un poquito descafeinado, si quieres un poco más controlado el asunto, pero con año difícil. Entonces, la Navidad de este año tendría que ser más enfocada en que, pues sí, no, no pelees por los terrenos, no esto, no lo otro, sino que más o menos entiendas lo bueno que es cosechar, no tanto como el aguinaldo y esas cosas, sino cosechar la parte intangible, que es que a lo mejor hay personas que todavía tienen a sus abuelos, a sus tíos, a los viejitos... Nació un bebé, o sea, todo ese tipo de cositas que son como intangibles Tendrían que formar parte de esta celebración No tanto que los regalos y que el Santa Claus tomando Coca-Cola Y que no sé cuántas ridiculeces nos quieren hacer como para que nosotros Ay, sí, mira, que no sé qué y, y el desfile navideño de Liverpool Nada de eso tiene que ver con la verdadera Navidad O sea, a lo mejor yo les primero les di les les Y la Navidad está... ¡Ah, es un instrumento de control Sí, claro, o sea, lo es pero sin embargo, viene de una celebración, viene de, unos momento, viene de unos momentos históricos ancestrales que realmente tienen otro significado distinto a nomás estar compre y compre. Ahora, ¿por qué, les, por qué soy tan insistente, tan puntillista en este asunto? Porque ya estamos ahorita, quien tuvo aguinaldo, quien tuvo bono, tiene una lanita extra, tiene un recurso extra, cosechó, que es parte de lo que importa de la celebración ancestral de la Navidad, o de la Saturnalia, o de este periodo, si quieren, de cosecha, ¿ok? no lo despilfarren en una cena ¿no? Ahí, ahí tienen a la gente ahorita que los romeritos son, no sé cómo les gustan los romeritos, son horribles, a mí no me gusta pero bueno, ahí dicen la gente que los romeritos que el pavo, que la pierna ahumada que no sé, que todo para una sola no, no por favor, no, y, y, y luego lo hacen como de tradición del recalentado el recalentado es estar tragando lo mismo toda una semana todo lo que queda del mes y luego, ahí viene enero consideraron que tuvieron en ese periodo, en ese momento tuvieron un poquito más de recursos monetarios respecto a lo que van a tener el, la primera quincena de enero del 1 al 15 y luego del 15 al 30 vienen tres semanas o sea esas son tres semanas que de, a la segunda semana digo habrá quien lleve una muy buena economía y yo me voy a comer mis palabras con salsa habanera porque <risa> a fin de cuentas tiene muy buena economía y no necesita eh, la cuesta de enero para ellos es planita no o de bajada no sé pero estamos hablando ...desde el 80% de la población mexicana... ...el 80% de la población mexicana tenemos un empleo... Eh, ...ahí si quieres medio pagado, medio no sé qué... ...y ahorita que tuvimos como el aguinaldo y esas cosas... ...no sé, pero yo siento que el hecho de que para... ...esa cuesta de enero este aguinaldo que tuvimos ahorita... ...nos puede servir un poquito más... ...entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No estoy diciendo que no, no celebren... ...no, creo que sí celebren, festejen... ...pero no lo hagan gastándose todo... ...consideren la parte intangible... ...consideren la parte de ver a su familia... ...qué buena onda, etcétera, etcétera... ...si se llevan o no se llevan, ya ustedes sabrán... ...pero a final de cuentas... ...yo creo que el hecho de hablarle, por ejemplo... ...a tu mamá o a tu tío... ...o a personas que no has visto durante todo el año... ...invitarles cinco por diez tacos de suadero... ...de esos del metro, platiquen cómo les fue en el año... ...cómo estuvieron, que no sé qué, qué bueno... Ah, se, ...se saluden... ...porque pues, todo el año no pudimos saludarnos... ...por la condenada pandemia, no pudimos abrazar a la gente... ...no pudimos este, estar cerca... Que ahorita lo, lo, lo logremos, que ahorita lleguemos como a ese nivel un poquito más este, tranquilos porque tuvimos vacunas y, y ese tipo de cosas que de un año tan difícil. Yo creo que vale un poquito más a que se avienten tres mil, cuatro mil pesos en una cena que con pavo, que con gravy y no sé qué tanta cosa. No quiero ser un chai grinch, un grinchairo, sí. no quiero ser esa gente, pero considero que es algo importante porque si no lo si no lo toman en cuenta si no toman en cuenta la verdadera esencia de la celebración que es el haber cosechado todo este esfuerzo si es así y toman la esencia consumista de la navidad de compra regala si no regalas no, si no le regalas a la gente es como si no la quisieras eh demuéstrale tu amor navideño con un regalo de liverpool claro que no o sea habrá quien pueda expresarlo o sea no sé dudo mucho que regalar algo sea como una expresión de amor ...porque está, está hasta algo fuera de mi forma de pensar, ¿no? O sea, ¿cómo le expresas? Pues, oye, mi hijo, vente... No sé, soy como más... Mucha gente cree que soy muy frío y muy así... Y después de la explicación que me aventé... así de pobre gente que tenga contacto con este ser... No, o sea, yo... Ah, qué bueno, ¿cómo estás? Y saludémonos y todo ese tipo de cosas... Para tomar una verdadera esencia de calidez... Ahora, la otra parte... No porque sea Navidad seamos buenas personas... Seamos buenas personas todo el condenado año... Del primero de enero al otro año... Seamos buenas personas, o sea, la Navidad no tiene por qué venir a decirnos en este momento paz y amor, paz y felicidad. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no en octubre o en, en el verano? El verano es una fecha que son unas fechas que pues, son como más prestados para amor y paz y todo ese tipo de cosas. Está el calorcito, está más padre el asunto, los chamacos salen de vacaciones, puedes ir con ellos al cine. ¿Por qué no en, esa fe, en esas fechas paz y amor? ¿no? A los hombres de buena voluntad, pues también están esas fechas. ¿Por qué necesariamente en Navidad? Porque lo que hacen es... Eh, atornillarnos algo en el cerebro Que, ay, sí, pase amor Entonces, si ahorita regalo, si ahorita compro Si ahorita esto, si ahorita lo otro eh, te Estoy siendo bueno, no es cierto O sea, no, todos tenemos la misma capacidad De ser o buenos, muy buenos Buenas tardes, saludar al vecino Llevarte una bolsa, una maleta, una, una bolsa Para ir recogiendo la basura por donde caminas Todo ese tipo de cosas te hacen una buena persona O tienes la necesidad, o tienes la posibilidad Perdón, de ser un hijo de quién sabe quién, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, puedes salir y patear al perro que ni siquiera es de alguien, sino que tal pobre perro ahí todo muerto de hambre, pasas, lo pateas, te subes al micro, le avientas el dinero al chofer, eh, escupes en la calle, o sea, un montón de cosas que te pueden hacer realmente malo, así, y podrías dejarlas de hacer todo el año, no solamente en Navidad, ¿no? Este, este tipo de controversias son lo que a final de cuentas eh, hace que existan figuras como el Grinch, porque cuando vemos, vamos a saltarnos ahora a otra figura, cuando vemos a este personaje verde ¿Por qué odiaba la Navidad? Pues porque a él le caía re gordo Que lo trataban todo mal todo el año Y cuando había que hacer intercambio pues Ahora sí háblale al Grinch pues, pues, ah, pues él odia toda esa onda Y no le gustaba Les digo, Es como la esencia Así muy a 500 metros de altura Pero básicamente Ese proceso Esos procesos mentales Tendrían que No tendríamos No tendríamos que ni esforzarnos Por hacerlo Llegamos buenos días Aunque no nos contesten Buenos días Perfecto ¿Cómo le va? Muy bien Y ya se acabó y luego de ahí nos vamos y en lo que estén nuestras posibilidades, no te estoy pidiendo que andes con una bolsa de monedas y le des a todos los niños que veas ahí con hambre en la calle. ¿no? No, o sea, lo que estén dentro de tus posibilidades de ayudar, de ser una buena persona, no solamente en Navidad. O sea, Navidad no es más que el cambio de fecha de un día a otro. Y es medio empalagoso todo este asunto, nada más para esforzarse, o sea, son esfuerzos de mercadotecnia para seguirnos vendiendo chácharas. ¿Y en Navidad? ¿Por qué en Navidad? Porque en Navidad ya cosechaste dinero. O sea, es la única, es el momento en el que tienes un recurso un poquito extra respecto a lo que tienes normalmente. Y eso es muy peligroso, sobre todo para nosotros el 80% de la población mexicana, porque pues ahorita decimos tenemos este, todo este bombardeo de el pobre pobre porque quiere, deja de ser pobre, yo no quiero ser pobre, ya en serio siento muy feo siendo pobre. ¿Qué hago? Y te dicen, ¿no? Invierte, ahorra, guarda, todo así. Pero por el otro lado te están diciendo regala. Regala, regala, regala, compra Date un gusto Entonces, esta vez. onda ¿No? La de solo se vive una vez Ah, también Solo se vive una vez, entonces Imagínate la cantidad de problemas Que se avecinan Después de haber pasado Por esta alegría Superficial del pavo De la, fami de la familia reunida Aunque se caigan gordos, etcétera, etcétera Que se venga esta decadencia Después de enero pues Bueno, después del 15 de enero, ¿por qué tendríamos que haber este, llegado a eso si tuvimos un recursillo, unos dineritos extras durante un periodo de tiempo? ¿no? Este tipo de cosas, yo sé que es muy controversial, yo sé que es muy este, descorazonante, es decir, estos hombres odian la Navidad, <risa> yo lo sé, pero tratamos de darles el tema, ustedes digan, no, ¿por, qué, ¿por qué Néstor de La Voz del Pueblo cree que odia la Navidad? Ah, Bueno, porque todo viene de esta onda. Y realmente las consecuencias de esta cegazón, de esta venda en los ojos son graves, son muy graves, ¿por qué? porque la mayoría de la comunicación eh, izquierdista chayra, rebelde, etcétera, etcétera pues es que el, el, el que está arriba el gobierno, los anunnakis, los reptilianos, quien sea que está arriba, nos quiere pobre y nos da esta falsa ilusión a final de año y nosotros ahí vamos y nos la gastamos pum, vale, seguimos siendo pobres más pobres no el chiste de la Navidad, o de, de esta celebración, es que cosechemos y prosperemos y sigamos progresando mediante las bendiciones de, de la tierra, o sea, bueno, de las, de las cosechas, ¿no? O sea, la bendición. es cuando algo te dan un recalgo así. Entonces, si entendemos eso, si entendemos eso, vamos a poder entonces, ahora sí, poner un arbolito un poquito más, así se ve muy rústico, yo lo sé, pero tiene algo de sentido. Esto es paja de no me acuerdo de dónde la sacó, quien me lo vendió, pero pues, la explicación es que es básicamente el árbol que se cortaba en la época de la Saturnalia para celebrar el fin de año. Era el árbol más alto, se adornaba, se bailaba con el árbol, etcétera, etcétera, y una vez que terminaba, se incendiaba dicho árbol para obtener carbón al siguiente año. Entonces, se vive un poquito más la parte festiva, si, si entendemos como de dónde viene, porque si, si, no, si no lo pensamos, si no lo celebramos pues nada más se convierte en la posada, ¿no? Ay, la posada, pues la pera de la empresa y güeyes que ves diario en la pinche empresa y tan chingi por teléfono, y además los tienes que ver en la posada de la empresa. ¿no? Este, no te este tema da para mucho. Calientes. Este tema es de esos temas que a final de cuentas, desde el punto de vista, eh, no quiero que, que sea como negativo que sea más como enfocado a la realidad como, y la realidad es cruda la realidad es, es medio gris medio medio fea pues la, la realidad y la realidad es y las celebraciones pues a lo mejor es un momento en que es, ah sí no es eh, regalar y el regalo no no no es estar con la gente que eh, la gente se sienta tranquila perfecto que ahora sí pensemos en algo que no hacemos todos los días ¿no? y hay quien dice que el pavo no sé por qué el pavo bueno el pavo pero yo considero que no debería de ser el gasto tan, tan ostentoso. o sea Digo, no sé, no soy chef, ni soy así como para preparar una cena de eso, pero yo creo que no debería de ser tan, tan ostentoso y, y el gasto tan grande. Y sobre todo deberían de erradicar los malditos romeros. <risa> no, yo soy sí soy Tim Romero, sí me enseñan. A mí me gustó comer romerillos de chiquillo. Yo creo que también lo asocié a la presencia de mi abuela, no que también fue al igual que tu madre sustituta cuando no estaba mamá. Ella era muy afecta a hacer los romeritos, eh, principalmente en Navidad en específico. Ya para Año Nuevo ya era otro tipo de escena ¿no? Pero por lo menos Navidad siempre nos daba los romeritos. Y pues le vas agarrando cariño a si asocias de esa manera. Y bueno, sí si es bien cierto ahí, amigos. Si ustedes, al igual que nosotros, se han cuestionado en algún momento por qué la Navidad ya no tiene sentido para mí, pues eh, hoy en día sí tenemos mucho que celebrar, digamos, la misma vida después de haber pasado por un proceso por el que estamos pasando muchos, porque todavía no se acaba. Recuerden que ahí está Omicron y no este, están como 100% seguros de si es grave o no. Se va la balanza que casi no, pero estas festividades también pueden aumentar los contagios de, de esta enfermedad que nos ha estado aquejando este, por lo menos estos últimos dos años si es válido, eh, yo creo que muchos eh, lamentablemente ya perdieron familiares valiosos dentro de su núcleo familiar y otros tantos pues siguieron adelante eh, hay que celebrar eso, si es que quieren hacerlo con su familia, pues adelante eh, como todas las tradiciones familiares, pues siempre se pretende pues eh, llegar a convivir, a, a tener una sana expansión de, de todo lo que nos aqueja, también los estreses el estrés laboral pues se puede ir un poquito con este tipo de celebraciones dentro de nuestro núcleo familiar. Si no tienes familia todavía y eres soltero o prefieres pasártela en otro lado porque tienes diferencias con la familia, pues también estás en tu derecho, ¿no? Pero sí yo recomendaría que traten de reparar ese tipo de circunstancias si es que les está en sus manos, porque pues eh, más que los amigos que a veces se vuelven hermanos, eh, es muy raro el caso, pero... Eh, nosotros buscamos realmente relacionarnos con quien realmente nos aprecia y nos aporta algo, por lo menos esta es la situación en la que nosotros exponemos esta cuestión, por si ustedes no lo tenían en el radar por ahí, amigos, al respecto de estas festividades, pues ahí están. Y creo que sí es muy importante el fundamento histórico de todo lo que le precede y que realmente pues, eh, eh, no estamos exentos ¿no? de que digan, no, yo creo en esta cuestión que me dijeron en la iglesia y no la voy a cambiar pues está en su derecho también pero aquí está la información y son miles de datos eh, comprobados dentro de toda lo que ha sido la documentación histórica no solamente en México sino en todo el resto del mundo al respecto de este tipo de celebridades que se coinciden o se empataron precisamente por todo este contexto histórico que tienen hoy en día eh, pues sí conviene eh, retomar esfuerzos en cuidar la economía en específico por el tema de de la clásica cuesta enero, que obedece más que nada pues, a gastar lo que no se tiene, porque a veces no nada más te gasta lo que te dio en extra sino te endeudas un poco más. A lo mejor te cayó un dinero, no sé, diciendo números erráticos, ¿eh? no es que diga que tengan todos un sueldillo de 50 mil pesos como el flamante gobernador de Nuevo León, que piensa que es un sueldito honesto, uno de 50 mil pesos al mes, pero vamos a decir que su aguinaldo fue de 10 mil pesos. Si ustedes compran una televisión de 12 mil pesos, que es como que lo más común en los últimos años, y no consideran que también, si quieren seguir fomentando ese tipo de, de regalos y tradiciones, de darle a sus hijos o a sus sobrinos, o a quien quieran darle un regalo, tomar en cuenta que se les va a venir tanto el pago de la tarjeta, de la hipoteca, de las rentas, más esos gastos no que van a ser los juguetes y a lo mejor el abono adicional de ese bien que se están comprando. Entonces, a lo mejor en vez de tener cero pesos van a tener menos cinco mil o menos diez mil y ya ahí es un déficit que les va a ir arrastrando por lo menos a la primera mitad del año ¿no? porque luego uno no se recupera tan fácil de ese tipo de, de deudas más que nada es para esto es obviamente una plática informativa entre nosotros esto es la voz del pueblo es una conversación que se extiende entre los que estamos aquí al frente y ustedes que están del otro lado, expréselo también ahí en sus comentarios al respecto de qué opinan de estas festividades y de lo que ha pasado, a lo mejor hasta alguna anécdota de las peores navidades que han vivido, yo creo que todas se van a remontar a la escasez ¿no? de recursos de que cenamos frijoles o, o cenamos un tamalito o una cosa Pero realmente no es, no es triste mal hubiera sido que no cenara nada ¿no? o que una familia falleciera en esas fechas eso sí estaría más gacho, pero pues eh, va para allá amigos, realmente ustedes tienen la última determinación, eh, porque el estándar de un juguete ahorita mínimo para una persona, para un niño, yo creo que radica el que te gusta, 300 o 500 pesos Néstor, si es que es un juguete de plástico, si ya el niño te sale más exquisito y te pide una consola de 8 mil pesos, pues sí hay que pensar un poco más, ¿Tú, ¿tú cuál fue el mejor regalo que recibiste en una Navidad Néstor? en una navidad fue te digo mejor mejor no, no en precios sino en capacidad de, de lo que significó sí. para ti ¿no? En aquella época, ya por 1989 yo le había dicho a mi mamá, "¿Sabes que yo quiero ser locutor como, como Jaime Almeida?" O Humberto Cantú, ¿no? unos locutores que decían muchas cosas así de radio. Jaime Almeida era un experto de música y te decía todas las historias de los músicos y yo no sé tocar guitarra, no sé nada de eso, pero me encanta la historia, como los grupos se forman, quiero ser locutor, quiero aprender como ellos y el regalo más así de, fue el que más me acuerdo, que más me volvió más feliz de toda la época así de la Navidad que desperté y dije ¡Ah! ¡Ah! era una grabadora así de cassette, tenía unos poquitos, un, una caja de cinco cassettes vírgenes un, y, y un micrófono que se le conectaba a la grabadora Y ya este, hacía yo los primeros programas Entonces yo pues, tenía mi grabadora Aparte me duró como cinco años O sea, pues, del 89 hasta como por el 94, 95 más o menos Yo seguía como haciendo cassettes Todavía le tocó a Hugo, le llegué a regalar cassettes De los que yo grababa y con grupos de rock cosas así que toma toma esto toma el otro y fue como el más significativo porque decía yo esto es lo que me encanta esto es mi, mi, mi, mi a lo que me quiero dedicar cuando sea grande no, acabé programando cochinadas no pero este ese, ese regalo fue como el de ah oh, sí ahora sí y, y, y yo me acuerdo que buscaba revistas de, de primero de la revista duda y en la familia siempre hubo muchas revistas duda año Ajá. cero y cosas así y me ponía yo a leer los temas grabándolos y ponía una canción Leía yo los temas, los iba leyendo y ponía una, una otra canción, y, y regalaba los cassettes, y la gente decía, ay, sí, qué bueno, ¿no? quién sabe si los o no, no sé qué, pero sí era como, ese es como el más significativo de todos, y el más, que más recuerdo así, y no fue mucho más costoso que, por ejemplo, ya el último, cuando mi hermano pequeño era, este, su Navidad, un Nintendo 64, entonces el Nintendo 64, pues, sí era un videojuego, y enviciaba, y todo eso, qué bueno, qué buena onda pero no fue tan contundente como la grabadora de ese año, ¿no? Ese año estaba yo hecho loco, así de a donde quiera veías un chamaquillo de, no sé, nueve, diez años, una grabadora con foquitos y grabando y preguntando cosas. Entonces, todo ese como, ¿cómo se dice? Como emoción de ese momento, así de, ¡ah, oh, me lo trajo Santa Claus! Que no sé qué, estaba yo loquísimo con mi grabadora y mis cassettes. Ese fue como el mejor de, de, de los que más tengo así como en la memoria. Grabado, ¿qué digo? Grabado, tallado, así, tatuado, es ese ya no lo tienes? ¿Ya no la conservas? No, digo tuvimos Una mucho. cinta por ahí que nos exhibas después Voy a tratar de preguntarle A mi mamá si conservó algún cassette De esa época, tiene algo Yo creo que sí, porque hace apenas hace unos meses Que vino, trajo un cuaderno De cuando yo estaba como dibujando Este Los circuitos de un videojuego que rompí O sea, rompimos un Atari viejo así Que no sé qué, y, y antes del Super Nintendo Y rompimos de, y dije, no, pues lo voy a dibujar y voy a buscar cómo componerlo y voy a hacer así y entonces me encontró ese cuaderno entonces yo creo que igual es de esa época 91, 92 y yo creo que igual ha de conservar algo, voy a preguntarle pero sí creo que está por ahí el asunto de la mejor navidad en ese aspecto y ni me acuerdo que cenamos esa vez, o sea fue una cosa de yo ya me quiero dormir, no me importa, quiero mi estoy muy a ver qué pasa ¿no? y ya tenía yo como que pues, si no pasa pues ni modo ¿no? lo, que, lo que haya ¿no? así que cuando tienes carencias, lo perdí lo que aparezca es bueno pero a la mañana de despertar, ese 25 de diciembre del 89, 90, no recuerdo, este ver esa grabadora, ver esa cosa, ese... Eh, podía yo ponerle la música y poder picarle un botón y que grabara las canciones que me gustaban y luego decir, este fulano cantó esta canción y yo soy Néstor desde Radio Néstor y cosas así, fue lo que es la Navidad más significativa que tengo como todavía en la mente. Qué bueno, estuvo muy buena esa anécdota de ese tipo de regalos. Yo creo que, bueno, el más significativo para mí es eh, que te gusta un Nintendo. Bueno, ni Nintendo era era más bien el Family le llaman, ¿no? Eh, te acuerdas de los Family, que eran como la parte pirata de los Nintendo, que tenían los sí. juegos, eh, sobre todo porque era como que compartido con mi hermano. Bueno, yo tengo un hermano mayor por un año, entonces casi siempre pues, nos tocó compartir eh, juguetes. Eh, creo que nos trajeron el Family y un, a mí me trajeron un radiocontrol, que hasta la fecha no sigue siendo de los juguetes favoritos que tengo, los carritos de radiocontrol o todo lo que se pueda jugar y manejar, incluye una parte tecnológica, pues a mí me agrada estos son como que los más significativos en sí eh, por el tema de, de lo que significa al final el, el el presente, no no el valor creo que hoy en día, lamentablemente amigos, se está volviendo una obligación y el niño te reclama, ¿no? De, ¿y esto qué? ¿por qué no me regalaste lo que pedí? ¿no? Ya se les olvidó hasta decir gracias, ¿no? Creo algunos niños ya tienen... de gracias. Pues, ese ímpetu de, de pensar que es tu obligación proveerles eh, a lo mejor el regalito, o hasta ya dan por hecho, por ejemplo, que los invites a comer una pizza, no sé a la plaza o al cine, y ni siquiera ya te dan las gracias, ¿no? Por haberlos llevado. O sea, como sí, que es, van. Y, es, es que una vez mi hija me dijo, ni modo que me dejes sin comer. <risa> o sea, no vamos a comer pizza, mija es, La pizza es como un premio, es como una especie de celebración Pues sí, pero ni modo que tú no comas pizza Ah, ¿no me crees que yo no coma pizza? A partir de ahorita tres meses sin pizza No, pues sí la sufrió, porque. pero sí tienes razón O sea, los chamacos ya dicen así de Quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Mi otro hijo pequeño, 12 años Quiero unos tenis Air Jordan de no sé qué Perfecto, morro ¿Tú juegas básquetbol? no Dime quién fue Michael Jordan. Bueno, dime de qué universidad egresó Michael Jordan. No sé. Entonces no, no mereces unos tenis Nike Jordan Air, no sé qué. Si fueras basquetbolista dijera yo vamos no, pues el morro se está esforzando por el basquetbol ahí están los pinches tenis lo que cuesten hasta tres mil pesos <risa> hasta tres mil pesos no. Pero no pero es que yo son donde están padres no o sea para estar padres los pinches Panam traen más diseño que los pinches tenis Jordan ahí todos revoloteados y no sé qué entonces. Los chamacos no están como entendiendo el nivel del esfuerzo que se hace para llevarlos a determinado regalo, a determinado incentivo, y ellos consideran, como bien dices, una obligación. Digo, este, este cuate ya no me dijo, mi hijo ya no me dijo, este, esto, ni modo que me vaya a descanso a la escuela, no puedes ir hasta en chanclas aquí en Quintana Roo y nadie te va a decir nada. Pero, por ejemplo, la, mi hija es así es más rebeldona, ¿no? Así de, ni modo que yo no... Ni modo que no coma No, no voy a comer pizza. Es una especie de premio, es una especie de incentivo y no es a fuerzas que tomas pizza a diario. Y sí, o sea, los chamacos no estén... En, y, y el hecho de que, por ejemplo, sus cartas van a ser así de... Querido Santa Claus, quiero un Xbox Series X XYZ de tantos gigabytes y de tantos terabytes y no sé qué. Y hasta te van a... Le van a poner ahí el, el sello de la tarjeta de regalo de alguna de estas tiendas. ¿Cuánto cuesta un serie Xbox? No sé qué mil pesos no una cosa de ir ridícula así de en serio vamos a gastar tanto en un videojuego no realmente pues no debería ser así digo si al final día es un premio un incentivo pero también amiguito si usted no estás viendo que no deberías verdad, no estamos tantas groserías pero llévate esto de tarea Sé agradecido con lo que puedes recibir porque puedes muy bien eh, haber tenido otro tipo de suerte o circunstancia en la vida y no tener esos privilegios, ¿no? Que es ya es eh, hábit, afortunadamente es habitual para ti que te den ese tipo de estímulos sin decir gracias, pero sí estaré de vez en cuando decir gracias por lo que me ha tocado, ¿no? Y que realmente tome esa connotación el regalo eh, que merece, ¿no? El regalo es un presente porque has eh, cumplido algo. Eh, alguna meta, algún tipo de conducta en específico, entonces pues sí, retomar esa buena costumbre, una bonita costumbre es decir gracias por lo que recibimos, y agradecer no nada más significa que, que nosotros como adultos tengamos que darles juguetes siempre o algún tipo de, de cosa eh, como ropa, etcétera, cuando ellos dan algún presente, pues lo dan a lo mejor con mucho recelo, ¿no? de no gastarse sus ahorros, su lana, sino que también tengan eh, en cuenta que pues, los adultos también agradecemos cuando ustedes se esfuerzan, a lo mejor por regalarnos que, que la botellita de whisky o <risa> unos chocolatitos, algo algo que venga de vuelta, ¿no? También no sean agarrados, chavos. Y esto va para todos, ¿no? Que todos tengan en consideración que, pues a nosotros como adultos también nos gusta recibir este tipo de presentes, si es que tienen la capacidad económica y son personas que saben ahorrar pues de vez en cuando también está permitido, ¿no? Dar un presente a, a las a aquellas personas que les proveen, por lo menos de casa, comida, educación y algunas otras cuestiones emocionales. Si no es así, pues ahora sí que ya quedan ustedes en su conciencia. Y esto es formativo, ¿no? Es formativo e informativo. Este tipo de tradiciones, si es que sirven de algo, pues es para eso, ¿no? Eh, para que puedas interactuar de esa manera Y poner a prueba mucha de En lo que son a veces las capacidades financieras Que uno puede llegar a tener O que pues, los niños ya reciben eh, Por default, si a uno le va bien Pues también a los niños les puede ir Mejor, y vamos cerrando ya esta parte Del bloque del programa, <coughs> esperando que Ustedes pues, ya tengan ahí un excelente Plan a pasar con sus familias Nada más tomen en cuenta todas las consideraciones Ya les decimos, una de ellas Principalmente es el covid si usted todavía no se ha vacunado, ¿qué espera? Vaya a hacerlo. No piense que las vacunas son malas. Eh, han ayudado a muchas poblaciones. De hecho, usted está vacunado desde que nació por lo menos para unas cinco o seis enfermedades. Y ahí sí no se te tuvo que estar quejando en nada. Es, es mucho la tendencia esto de las vacunas. Yo creo que para finalizar esta temporada de podcast en este año, nos vamos a ir a las vacunas. ¿Qué te parece, ministro? Sí, yo creo que sí porque hay muchos este locos ahí que no se vacunen, que no sé qué. No, en serio, no hace unos hace unas horas estaba lloviendo a un cantante español, creo que se llama Miguel, creo que es Miguel Bosé. Que las vacunas están hechas, pero vato, todas las vacunas son un pinche regalo que hizo la, se hizo la humanidad a sí misma para no morirse de otras cosas que podrían ser prevenibles. Y el hecho de que ahorita la gente se haya vuelto loca de no se vacunen porque el control y que no sé qué es Tomar el extremo de la información de otra cosa, tergiversarlo y comunicarlo de una forma en la que evidentemente no entendieron. O sea, ¿por qué no te vas a vacunar? O sea, es prácticamente ridículo. Todos traemos la marca de la vacuna, o sea, toda es la vacuna, ¿no? Y como bien dices, tres, seis enfermedades sí hacen el paro. Poliomelitis, viruela, varicela, sarampión y cosas que podrían ser incluso mortales en una edad temprana vienen en esa vacuna que tenemos acá, la marquita. Entonces si ahorita, si no hubiéramos tenido esa, con poliomielitis estuviéramos así, de por sí con la escoliosis que nos causa la mochila por ir a la escuela o las sillas, estamos mal sentados, imagínense a eso sumarle la deformación que la poliomielitis pudo habernos dejado en una edad temprana, el sarampión y todo ese tipo de cosas, todas esas este, secuelas de esas enfermedades sin una vacuna hubieran sido terribles. Ahorita la vacuna de COVID, pues también nos vacunábamos contra la influenza, o sea, de, debería de ser una cultura vacunarnos contra todo tipo de gripe, de todo tipo de, de enfermedad que haya. La gripe y ese tipo de cosas no se hace porque son algo comunes, ¿no? puedes en estos momentos tener una gripe no lo, no lo notas, no pasa nada, pero se la pasas a otro cuate y a él sí le hizo daño. Entonces ahí es donde sirve la vacuna. Ahí es donde es importante que consideren que la vacuna es, es, es, es un arma adicional, o sea, ya traemos como que las defensas, etcétera, etcétera pero no vamos a reconocer todo. Y esa onda sí tenemos que hablar de las vacunas y de los virus y de todo ese tipo de cosas porque se está volviendo loco el mundo. O sea, ves un TikTok y ves siete TikToks de siete babosos diciendo que la gente no se vacune. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? No es posible que nosotros ingenieros estemos diciéndoles vacúnense, porque es peligroso, o sea, es necesario que se vacunen. Y de repente hay hasta médicos, entre comillas, que deberían de quitarles la licencia de de todo, hasta del pinche Microsoft, para que no se conecten a la computadora, para pues... que no anden diciendo que la gente no se vacune. En serio, no no les hagan caso. Si tienen la posibilidad de irse a los gringos allá, y vacúnense de la que sea, refuercen, porque el refuerzo no es otra cosa más que... A, la, en la primera cadenita de virus decía ABC, ahora es ACB. Siguen siendo los mismos, pero están acomodados de otra forma. Entonces, si ustedes se refuerzan su vacuna, pues van a tener mayor este, esperanza de vida. Ya hay gente, es una triste noticia, hay 50 muertos reportados al día de hoy que leí las noticias en Estados Unidos por la variante Omicron. Sí, sabemos que venía un poco más leve, venía un poco más, este, los síntomas no son tan fuertes, pero está causando bajas. Entonces, consideren que es peligroso eh, Omicron y todas esas cosas. Sí es peligroso, sobre todo porque es onda respiratoria. O sea, podemos estar sin comida un día, podemos estar sin agua cinco o seis horas, pero a ver, pasen más de cinco minutos sin respirar, es imposible. Y... COVID, Omicron, y todas esas cosas atacan las cosas respiratorias. Entonces, vacúnense, vacúnense, por favor. Y, pues sí, ese es el, la, el spoiler del próximo video. Sí, ustedes, dense dé, ese regalo, amigos. Obviamente, es una, una opción de vida. Muchos que ya no están, hubiesen querido tener la oportunidad, por lo menos, de que les ofrecieran vacunarse, ¿no? Ahora no se le está obligando a nadie, pero pues sí es importante no bajar esa guardia, y seguir adelante con este tipo de tendencias de vacunación para que por lo menos en México ya tengamos este tipo de movilidades que necesitamos, no ir a, que con la abuelita, los tíos a la visita de las ocho casas, si quieres decirlo o las siete casas <risa> y, y pues realmente sí va a ser importante que consideren que esto todavía no se acaba completamente y va a a seguir por lo menos, eh, no, no, ya no, ya no quieren de decir ni números en meses de cuánto falta para que termine la pandemia al 100. Creo que ese día que digan las autoridades, se acabó oficialmente la pandemia, deberíamos de institucionalizar algún día, ¿no? De asueto Por sobre. Sí, una celebración. ¿no? Porque en realidad, Exacto. Y sí nos la merecemos ya después de todo este, pues sí, todo este crucis de la pandemia y la pospandemia y todo eso, esperemos que pues la información venga un poquito más filtrada, venga un poquito más digerida, o sea, ese tipo de cosas. No queremos más, este, fuerza de contagio, y fuerza de no sé qué, queremos la información real. O sea, vamos, no es, este, no quiero decir, ah, tal, no, pero queremos, no queremos confiar en otros países, queremos confiar en nuestro propio gobierno, en nuestras propias autoridades, para saber qué nos van a estar diciendo. Y si nos dicen que la fuerza moral y la fuerza de contagio y que no sé qué... Es difícil no creerles, es difícil creerles, perdón, es difícil tenerles confianza. Y lo único que podemos hacer pues es entender que la vacuna es obligatoria, necesaria, es un regalo para seguir viviendo y cosas así, y pues buscar la forma de, de, de obtenerla. O sea, si su, en su localidad salen campañas de vacunación, usted vaya, pregunte, ¿tiene alguna duda? Aquí pregúntenos en la voz del pueblo, oye, ¿dónde está la página de la vacunación? Le vamos a contestar, métase a tal página, ahí regístrese, le van a pedir estos datos. O sea, todo ese tiempo que pudiéramos nosotros aportarles para que sepan ustedes dónde vacunarse, denlo por hecho que si nos preguntan, oye, ¿dónde me vacuno? Ah, perfecto, aquí está, vaya a la localidad, ahí le van a decir. Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo, cada dos meses están poniendo la, los periodos de vacunación, acaba de pasar el de los morros de 17 años, que ve a mi hija, la vacunamos, etcétera, etcétera, y le toca en enero de regreso otra vez este, su segunda dosis de la Pfizer, está bien, o sea pero hay que estar informados, y si no saben, si no, pues pregunten o sea, si tienen la facilidad de estar escuchando este programa en el taxi, en el carro, en el gimnasio, donde sea, y de plano no tienen como que la idea de dónde, porque si está medio confusa la página para registrarse para la vacunación, preéchenos un grito ahí en los comentarios, ¿dónde me vacuno? Ah, ya les contestamos, les podemos apoyar también en esa parte. Lo que no podemos hacer, pues, es vacunarlos, ¿no? O captarles sus datos, son datos personales que ustedes mismos tienen que meter. Entonces, vacúnense, síganos aquí en La Voz del Pueblo, y discutan los temas, debátanlos, y a final de cuentas pues sigamos en la conversación, porque su voz es nuestra voz, aquí en La Voz del Pueblo. Así es, amigos, y bueno, eh, les recordamos también ...seguir el siguiente programa que va a hablar de estos temas... ...bueno, realmente va a venir por ahí también la voz de la galaxia... ...vamos a ver temas de Nacimiento de Jesús... ...y si la estrella de Belén era estrella... ...o era un alienígena, un ovni, etcétera... ...se va a poner bueno ahí, no se lo pierdan amigos... ...cierro esta participación... ...pues deseándoles, como dicta la tradición... ...una feliz Navidad de parte de la voz del pueblo MX... Eh, ...creo que hay que concluir que... ...no nos quedemos solamente con la información que nos dicta en alguna ocasión pues el núcleo familiar sino que enriquecerla con este tipo de conversaciones que nosotros tenemos finaliza tu participación al respecto del tema Néstor por favor claro sí, si nos están escuchando si llegaron a esta parte del video para la conclusión sería que uno, Néstor Velázquez de la Voz del Pueblo no está en contra de la Navidad, no está en contra de sí, está en contra, en contra del consumismo desmedido y que utilicen los sentimientos las emociones y cosas así para obligarte a comprar. Y sí, pues a lo mejor la palabra obligación está un poco de más ahí, sino que convencerte que los merc mercadólogos usen esta parte sentimental como para que tú compres y compres. Desde luego, es importante cuestionarlo todo. Cuatro preguntitas básicas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y dónde empezó todo? Con eso, mira, vas a poder abrirte, vas a poder abrir la mente a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no preguntas eso, pues está feo que solamente te quedes con la información que las tradiciones, la historia te ha dado, porque a final de cuentas, si no conoces estas cuatro respuestas básicas y no conoces la historia, estás obligado a repetirla y no queremos que la historia se siga perpetuando desde la parte negativa, desde la parte de, ay, siempre soy pobre, el pobre es pobre porque quiere, nací pobre, voy a morir pobre. No, no queremos que ese tipo de cosas negativas se perpetúen, queremos que con la información correcta, con la canalización adecuada de la información, podamos incluso tener una celebración un poquito, pues sí, más festiva y cosas así, ya sin tener que estar llegando a la parte solemne y todo eso. Si a ustedes les eh, espiritualmente consideran que es necesario, no sé qué, que arrullar a Niño Dios y todas esas cosas que se hacen en Navidad, en estas fechas, están en total libertad de hacerlo. No digo que no lo hagan, nada más que sepamos bien de dónde vienen las cosas. Y es peligroso conjuntar este tipo de historia junto con el tipo de relatos eh, religiosos y todo ese tipo de cosas. Pero si lo sabemos, si lo entendemos, los conflictos van a ser menores, van a ser menos. O sea, yo no quiero ver otra familia que se pelee en Navidad porque llegue el tío, llegue el sobrino borracho y le den al niño a Dios para arrollarlo y se enoje. O cosas así porque no tienen las mismas creencias. Si se homologa una creencia en base a que esto pues, es como distinto y así, a lo mejor los conflictos son menos. Ese es el mensaje de la voz del pueblo. Sean buenos por ustedes mismos, sean buenos para todo el año, para todo el tiempo y no solo en Navidad. Un abrazo, un abrazo fuerte a todos ustedes. Gracias por ver el programa en serio que es muy gratificante saber que hay alguien que nos ve y que ya no solo es mi mamá nuestros amigos el círculo está creciendo el círculo los círculos estamos creciendo este, en vistas en reproducciones en banda que luego preguntan los perfiles en, en la voz del pueblo en TikTok y todo eso es importante que, que, que nos sigan para que nosotros podamos seguir enriqueciendo los temas y que nos comenten porque sin sus comentarios pues básicamente vamos a seguir siendo nada más nosotros dos y, va, y a lo mejor cuando lleguen ustedes y, ah es que solo hablan desde mato ya habíamos hablado de eso hace meses y no nos dejaste un comentario de que, o sea, todo ese tipo de cosas es importante que lo consideren, recuerden que aquí La Voz del Pueblo pues estamos para escuchar otras voces y difundir también La Voz del Pueblo aquí es, si es como estamos, yo no les deseo Feliz Navidad, que solo ustedes saben lo que es la felicidad, yo no digo sé feliz, que no sé qué, no, pásenla tranquilo pásenla tranquilo, pásenla con su familia en serio, este solo ustedes pueden definir su propia felicidad y nos vemos la próxima semana aquí en La Voz del Pueblo Excelente Néstor, muchas gracias se despide de ustedes, servidor Jorge Mendoza de La Voz del Pueblo hasta la próxima adiós